El exceso de pasado no genera depresión. Nos la pasamos la vida entera diciendo, ay, mi pasado fue tan doloroso y tanto que hasta ahora me sigue lastimando. Ay, mi pasado fue tan triste que nadie se imaginaría lo mal que lo pasé. ¿Te digo algo? Todas las personas en algún momento de nuestras vidas vivimos algo que jamás hubiésemos querido vivir. Nadie está exento de algo así. Y ¿sabes? Tal vez no te has dado cuenta, pero gracias a ese pasado, gracias a esa experiencia, hoy eres como eres. El pasado ya no lo puedes cambiar. Por más que te quejes, por más que llores, por más que grites, por más que patalees, la única opción que tienes es resolver tus problemas o tus errores del pasado y aprender de ello porque si no lo haces, te perseguirán hasta el final de tus días. <ríe> ¿Por qué le permites a tu pasado seguir haciendo de las suyas? ¿Acaso deseas vivir infeliz toda tu vida? ¿Acaso deseas seguir sintiendo dolor a cada segundo, a cada instante de tu vida solo por causa de tu pasado? Yo sé que la respuesta es no. Entonces, ¿por qué te sigues atormentando pensando en el pasado? ¿Por qué no te permites ya de una vez por todas curarte las heridas? Porque al final eres tú mismo quien cada vez te las abres más y más y no las dejas cicatrizar. Tal vez me dirás, ay, es que tú no has vivido lo que yo viví. Y sí, es verdad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia de vida. Y esa experiencia está claro que puede variar de persona a persona. Pero es justo ese acontecimiento, esa experiencia, la que te va a ayudar a no volver a cometer los mismos errores del pasado, o por lo menos a saber cómo reaccionar ante una adversidad en el futuro. El dolor es pasajero, pero es para fortalecernos. Un pasado no es más que su propia palabra, pasado. Algo que ya no está, algo que ya no está ocurriendo ahora, que en su momento sí existió, pero que ahora ya no. El pasado siempre es excesivo, a cada segundo de nuestras vidas siempre hay un pasado. Mira, con el simple hecho de que ahora estés viendo este video, ya creaste o estás creando un pasado. Y al final, solo tú decides cómo acoger ese pasado y sobre todo, cómo vivir el presente. Para quedar claros, el exceso de pasado no genera depresión. La depresión solo se genera cuando no deseas superar un pasado doloroso. Cuando no sueltas, solo ahí, el pasado se convierte en depresión. Y la única persona que puede soltarlo y superarlo eres tú. Si esperas a que alguien venga y lo haga por ti, no sucederá. Si quieres que alguien te dé una pastillita o un jarabe que pueda curar tu pasado, tampoco. El pasado... No se cura con medicinas, solo se cura con decisión y con ganas de superarse. Y lo más importante, solo se cura cuando se aprende de él. Cambiémonos el chip y ya dejemos de pensar que el pasado es doloroso. Veamos al pasado como un manual de vida que nosotros mismos lo estamos escribiendo para nuestra propia utilidad. Finalmente, recuerda que el pasado no crea depresión. El pasado solo adquiere información útil para ti mismo y al final solo tú decides cómo utilizarla, si positivamente o negativamente.